hola bienvenida bienvenido a damas bienestar holístico oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 25 de julio al 31 de julio del año 2022 ¿Cómo te encuentras espero que te encuentres bien bueno pues como sabes empezar la lectura con las cartas de la virgen maría <coughs> sigo con mis cartas y termino con la de la sanación con los ángeles también de Doreen Virtue. Um, mientras voy mezclando las cartas, pues quería dar las gracias a cada uno de ustedes que le ha deseado buena salud a mi mamá. Sus rezos y oraciones han funcionado, ya se encuentra en casa. Este, estamos con enfermero y por la avanzada edad también de mi papá, pues parece que vamos a quedarnos con esta gran ayuda de enfermero o cuidador o cuidadora según se vaya dando la situación que yo tenía un poquito la esperanza que nada más fuera momentáneamente porque si sí es algo intrusivo digamos el, el asunto y es algo difícil uh, puede ser que corras el riesgo de que te lleguen a demandar por acoso sexual en este caso de parte de mi papá por decir algo o que quieran quedarse como miembros de la familia quedarse con la herencia es un tema algo muy muy delicado y es muy difícil encontrar a personal realmente profesional y bueno pero bueno gracias a dios los angelitos me trajeron a una persona ...que es extraordinariamente buena, se llama Ulises... ...y está haciendo un trabajo excepcional. Tanto mi hermana como yo estamos muy contentos con su labor... ...y le agradecemos a Los Ángeles que lo hayan traído... ...para apoyar a mis papás. Y bueno, eso en cuanto a mi vida privada... ...ha sido una temporada sumamente difícil no quiero entrar en detalles, pero este si a mí me ha ido pues difícil, que, que supongo que al resto de la población también, no soy la excepción entonces bueno, este, lecciones de, estas, de este mes prácticamente es que bueno, todo tiene solución tenemos Todas las herramientas, todas las virtudes, todas las capacidades para resolver pues las situaciones que nos presenta la vida. Y este pues como que se refuerzan a veces los recordatorios de cosas que ya sabemos, pero este, a través de amistades, sobre todo una amistad, eh, de repente salían comentarios donde decía, claro, esto te, ya, esta ya te la sabes, <risa> pero porque estás viviendo esa situación de estrés, de cómo soluciono cómo, ¿no? Este, lo del hospital, salir del hospital, cómo organizo esto, pues víveres en casa de mis papás, este, medicamentos, eh, la cocina, el, el qué hacer, ¿no? De, organizar todo. Este, pues la verdad a veces este, se te olvida en el estrés ¿no? el mensaje que hay detrás de todo esto y bueno uno de ellos fue que en este, el proceso que sea que estés viviendo de, dentro de tu vida sea positivo sea negativo este, nunca es para siempre digamos no entonces el Uh, yo lo puse de hecho en Facebook, uh, que en inglés sería, uh, bueno, lo voy a decir en español para que lo digo en inglés, ¿verdad? Pero que nada es, es permanente y, y pues esto es, tiene mucha importancia en el sentido de que si estás en una situación difícil, bueno, pues no va a ser para siempre así, ¿no? Es pues una temporada tal vez difícil, pero pasa, ¿no? Todo pasa. Igual los momentos de euforia también pasan, este para que también el ego como que se aplaque, ¿no? De que, qué sé yo, ganaste el Oscar como mejor actor, por decir algo, ¿no? La euforia, ¡ah, maravilloso! Y, uh, y bueno, pues sí, a gozarlo esa noche y, qué sé yo, todo el mes y la prensa. Y tener más, poder cotizarte mejor como actor, etcétera, ¿no? pero eso también pasa, ¿no? entonces bueno pues el próximo año habrá otro, <risa> entonces nada es permanente, entonces esa es como que la, la, una de las lecciones que tuve. la otra es que nunca estamos solos. este todo este proceso que ha habido con mis padres, obviamente me recuerdan pues mi propia fragilidad en cuanto a la salud, a que pues puedo terminar en un hospital, puedo morir. Confrontarme con mi propia muerte, con mi soledad, porque pues no tengo familia, no tengo hijos, no tengo pareja, ¿no? Y el, pues ver la bendición que tienen realmente mis padres de que tienen dos hijos que los procuran, los aman y los cuidan. Pues realmente es una bendición, ¿no? Lo hemos hablado un poquito con los enfermeros y cuidadores de que, bueno, hay familias que no... Este, no procuran a sus padres y bueno, se van peleando por la herencia aunque todavía no fallecen los papás y, uh, y bueno, también aprender que no es tu obligación ¿no? y no estar viviendo con culpas esa también es otra gran lección entonces saber que bueno yo de manera consciente hace años atrás tomé la decisión de estar presente hasta el final hasta que trasciendan mis padres acompañarlos y apoyarlos en toda la medida que sea posible, ¿no? Obviamente, ha habido momentos muy difíciles donde ha habido faltas de respeto, un desamor gigantesco, etcétera, y bueno, pues también hay que poner ciertos límites, ¿no? Y decir, espérate, no es mi obligación, no tengo que estar aquí, este lo estoy haciendo con mucho amor, con mucho respeto y bueno, pues también deseo ser respetado, ¿no? Y, bueno, pues, este, tratar toda esta situación este, no ha sido nada fácil, pero a lo que quiero llegar es de que, bueno, descubrimos, ya sabía en realidad, de que cuento con todas las capacidades y virtudes para resolver problemáticas y, pues, tratar de minimizar los golpes emocionales lo más posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, para mi mamá, el hablar con ella, el este igual este con mi papá, pero con mi papá, pues desgraciadamente ha tenido ataques psicóticos, entonces bueno, ya no se puede razonar mucho con él, y uh, entonces se ha vuelto como más individual, pero pues mi, por lo mismo mi mamá ha perdido un poquito a su pareja, ¿no? Y bueno, si es una persona que le ha apostado toda su vida a la vida de mi padre, pues entonces él está derrumbando el mundo, porque pues todo por lo que ella vivía, pues ya no está tan presente. ¿no? Entonces, bueno, este pues ahí siempre, en este nada es para siempre o nada es permanente, uh, las virtudes que más aplican son la gratitud, son la paciencia, son el amor, y este había una más que ahorita no, no, no me viene, entonces bueno, esas tres por lo menos. ¿no? Y eh, es importante tener esto en, eh, en mente y de ser lo más objetivo posible. Este, también me quedé pensando mucho en esto de la objetividad y de que los seres humanos tenemos la costumbre de valorar, ¿no? Que tiene su parte positiva, ¿no? El, pues yo valoro tu apoyo, valoro tu esfuerzo, valoro tu amistad, valoro tu amor, valoro, ¿no? En el sentido de que aprecio, de que doy gratitud a, ¿no? Pero ya cuando la valoración se vuelve algo, algo con un peso, digamos, moral, entonces ya empezamos con el, esto está bien y esto está mal, ¿no? Y al igual con las opiniones, es exactamente lo mismo. Hay gente que, ay no, yo opino qué tal, o yo opino qué tal. Y la verdad, las opiniones, al menos de que sea de un profesional, en este caso un médico, en la situación de mis padres. Pues no me importa lo que opines. O sea, si el médico dice esta es la situación y esto se resuelve con estos medicamentos, punto. Que si opino que si me agradó lo que dijo, que si opino de que voy a hacer el tratamiento, no. <risa> no. <risa> Entonces eso es un poco difícil para mucha gente, el quitar toda la emoción, toda esa carga emotiva este, para resolver y es algo que también descubrí de que bueno a mí se me hace más fácil tal vez este, por ser maestro Reiki pero es algo importante que tengas esa objetividad que te puedas salir del cuadro y esto me recuerdo ahorita algo que vi hoy en Facebook que se me hizo muy bueno pues hagan de cuenta uh, uh. Que hay este cilindro ¿no? y si proyecto y diciendo que esta es la verdad si proyecto la luz de acá hacia allá y aquí pongo una pared me va a aparecer un círculo ¿no? pero si proyecto la luz de acá hacia allá y aquí tengo la pared me va a aparecer un rectángulo o un cuadrado ahora sí que Creo que es un poquito más un rectángulo. Entonces, pues la persona de este lado, diciendo que estos son los, esto es un hecho, ¿no? esta es la verdad, esto es lo que pasó. La persona de este lado pues, va a dar su versión y va a decir, Ah, no, pues esto es un rectángulo. Y la, versi la persona de este lado va a decir, no, pues es un círculo. Y desde ambas perspectivas, las dos personas tienen la razón porque desde su ángulo pues es lo que están percibiendo, nada más fijándose en la figura de atrás. Esto se me hizo muy interesante porque en sí la idea de quien posteó esto en Facebook quería dar a entender de que hay diferentes realidades y que no hay una realidad conclusa, en lo cual no concuerdo. Sí, estoy de acuerdo de que esta es una realidad y esta es otra realidad. Pero la realidad objetiva, real, total, es esta. De que es un cilindro. Punto. Nada más que entiendo de que si le cambio la perspectiva, puedo visualizar algo diferente, pero si me fijo en lo que se proyecta, y ese es el error, debo de fijarme en el objeto no en la proyección con eso se viene abajo toda la teoría ¿no? de esta persona y creo que con eso se da a entender lo que quiero decir podrá haber muchas opiniones podrá haber muchos muchas perspectivas pero esto de que es un cilindro nadie lo puede negar punto. No y es ver esto no la proyección ¿ok? y ese es un aprendizaje el tener esa objetividad de hacerte hacia atrás y ver todo el escenario completo ¿no? y dejar fuera este, las emociones y los puntos de vista muy personalizados que están involucrados con las emociones entonces bueno eso fue otro aprendizaje muy fuerte y como decía, el uh, uno más, fue el que no estoy solo. Este, que había comenzado con ese primeramente. Perdón. Este... Obviamente, pues sí te deja pensando, En ¿no? la situación y de que, pues si yo estuviera en una situación así, yo no tengo a quien me cuide, ¿no? <ríe> y luego, las consecuencias legales también. O sea, lo que he aprendido es que tengo que, una vez que se estabilice la situación, mis padres, pues voy a ir con un notario y voy a hacer una carta poder en el cual, este, no sé bien cómo se denomina legalmente, pero dejar a alguien mi tutela, ¿no? En dado caso que yo perdiera la razón y me volviera demente por algo, ¿no? Sea por enfermedad o por un accidente automovilístico, lo que fuera, pues nombrar a alguien que, pues, sea mi tutelar, ¿no? Y que diga, bueno, ok, esta persona, pues, tiene qué sé yo, algo de dinero ahorrado y con ese dinero ahorrado, pues, lo vamos a meter a esta institución para eh, privada, para que él, pues, tenga este su propio cuarto o departamento o lo que fuera y pues, le den, pues, la asesoría médica y, y demás y, y esté a gusto y tranquilo, ¿no? Y de una manera muy digna y buena. Este, aunque ya hice un testamento hace mucho, mucho tiempo, muy joven, pero esto se dio también porque perdí una pareja hace muchos años. Entonces, bueno, este, ese es otro aprendizaje, ¿no? El decir, ok, eh, debo dejar una carta poder, este, en dado caso de que hubiera esta situación, igual si llegara a enfermar y quedó en estado vegetal yo no quisiera que me siguieran este, preservando artificialmente con la vida ¿no? este una vez que pues ya no funcione nada pues ¿para qué? ¿no? y pues ya por último igual de que pues como me gustaría que, que hicieran con los restos, con el cuerpo este por una parte pues me encantaría ser donador pero no puedo donar entonces, bueno, eso está fuera, ¿no? Pero la otra es de que sí, pues me gustaría volver a la tierra y que me metieran, qué sé yo, sea el cuerpo, las cenizas o lo que fuera, en un saquito con un arbolito <ríe> y que sea nutrimento para ese arbolito y ya, ¿no? Eso, eso estaría padrísimo, eso me encantaría. Entonces, bueno, todo esto, como que estipularlo, hablarlo con la persona que se llegue a. A dejar como tutelar y este y ya no este creo que es algo muy importante entonces eh, creo que es importante el saber distinguir estas responsabilidades ¿no? que puedo hacer qué no puedo hacer que cuál es mi responsabilidad y cómo puedo facilitar este en dado caso si pasa esto que se pueda resolver más fácilmente ¿no? Entonces, bueno, eso como consejo. Uh, y hay personas que justamente este tema de la salud, de la lucidez mental, de la muerte misma, es un tema muy delicado y hay gente que les agrada mucho hablar sobre esto y lo evaden. Y hasta que pues ya, ¿no? <ríe> te confronta la realidad misma y ahora qué hago y ahora cómo resuelvo. ...y se puede resolver antes de que sea demasiado... Bueno, nunca es demasiado tarde en realidad... ...pero de que ya se vuelva algo más complejo el asunto... ...y bueno, saben bien a qué me refiero... ...entonces bueno, han sido para mí en este mes... ...que está terminando el mes de julio... ...grandes aprendizajes... <risa> ...ha sido un, un mes sumamente intenso... ...sumamente complejo... ...este... ...pero al fin y al cabo, bueno, doy gracias a Los Ángeles porque siempre han estado ahí presentes, me lo han recordado estas amistades donde si sí, de repente pues me, me he sentido solo, ¿no? así como que bueno pues yo no tengo pareja, no tengo hijos, este, el resto de la gente pues tiene, qué sé yo, a, a, a quien llegar a la casa y chillarle en el hombro y hoy fue un día horrible y pasó esto y, y, y llega el apapacho y el abrazo, ¿no? que son sumamente importantes estos contactos físicos. Somos personas de contacto. Necesitamos ese contacto físico. Entonces, bueno, esa es otra, ¿no? ¿Cómo le hago para pues, suplir eso? Entonces, hasta cierto grado, pues lo suplo dejándome dar masajes, que me encanta que me den masajes. Y así suplo el contacto físico que me hace falta en plan pareja con masajes, ¿no? Entonces, bueno a lo que voy es todo se puede resolver dentro de tus capacidades el, eh, es importante tomar acción eh, y, y, y saber que tienes todas las herramientas para resolverlo y mucha gente igual se frena porque toma como excusa el medio económico Medio económico, el dinero es nada más una herramienta más que nos brinda el universo, pero no es la herramienta más importante. Y desgraciadamente a veces la gente se queda con esa idea, ¿no? De que, ah, si tuviera dinero pues ya lo hubiera resuelto porque no se hubiera pagado su video bajado. Y uh, se puede resolver muchas cosas también sin dinero. Este, más me refiero a las cosas emocionales, ¿no? Este, voy a hacer una pequeña pausa antes de que se pare el video y ahorita continúo. Bueno, pues una introducción de 20 minutos, pero, este, pues ya hacía tiempo de hacer un video un poquito más extenso. En este video también voy a, este, abrir los comentarios, este, para quienes quieran dejar un comentario. Y... Este, como decía, creo que no soy el único que ha pasado un mes bastante denso, complejo, digamos. Pero, este, pues sí, en, en realidad yo agradezco que pues, Dios y los ángeles me hayan dado esta, estos conocimientos y esta sabiduría, digamos, hasta cierto grado, para poder resolver las cosas, ¿no? Y estar bien conmigo, estar bien con mis decisiones, estar bien con el mundo. Y uh, pues no arrepentirme de nada prácticamente, ¿no? Estar muy consciente de cómo estoy viviendo la vida. Y esa es otra, ya fue la última, el último recordatorio, vivir el presente. ¿no? Hubo uno o dos días donde... Pues me empecé a preocupar y dije, ¿y ahora qué va a hacer con mis papás? ¿Y qué va a hacer con esto? ¿Y cómo voy a resolver esto? ¿No? Y esta amistad, es donde yo digo que los ángeles hablan a través de las amistades, me dijo, deja de preocuparte por el futuro, resuelve lo de hoy, lo de ahorita, ¿no? Y pues igual, pues para mí en automático también es suelta el pasado, ¿no? trabajar el perdón el, el, si hubo resentimientos, etc reconocerlo pero igual decir bueno ya, ahorita en el presente ya no hay ese resentimiento ahorita hay que hacer esto ¿no? entonces bueno ese es otro recordatorio el vivir el presente el no preocuparte por el futuro no resuelve absolutamente nada si sí, en lo que decía por ejemplo con esta carta tutelar le vamos a poner ese nombre, este, pues es prever, ¿no? Pero bueno, si no existe, en el caso de mis papás, por ejemplo, pues ni modo, ahora pues, ¿qué es lo que tengo y cómo resuelvo con lo que tengo? ¿no? Entonces, este, por ejemplo, mi mamá dijo, pues yo sí estoy dispuesta a hacerlo, nada más que pues tenga movilidad y pueda salir de casa. Y este... Y ahí es por ejemplo donde yo me preocupé, donde dije, ¿qué tal si ya no puede salir de casa? Bueno, pues entonces el notario puede llegar a la casa. ¿no? O sea, hay maneras de resolver las cosas. Este, y entonces ese recordatorio fue de, sí, realmente aparte eso está como que a unas semanas más al a futuro. Ahorita hay que resolver esto de ahorita, ¿no? Conseguir los medicamentos, los víveres para hacer de comer, ¿no? ¿Qué se va a hacer de comer hoy, mañana, en tres días, etcétera? Entonces, este, agradezco a los ángeles que, bueno, a través de las amistades se han hecho presentes. Y, como decía, es todo un proceso emocional porque te confrontas con tu propia realidad y con tu propia vida. Y, pues, ya los ángeles harán que pues, no esté eh, sin compañía, ¿no? que alguien se me procure, <ríe> o por lo menos espero ganarme la lotería y entonces pagar para que tenga ahí a enfermeros y doctores que me, me cuiden y me apapachen. Bueno, pero sigamos. ahora sí vamos a empezar con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para fines de mes, miren qué tal, milagro, nuevamente. Me encanta porque justamente esta carta es la que había salido cuando ingresaron a mi mamá al hospital. Y les comento, la situación sí era grave, sí pudo haber sido más grave, pudo haber sido una sepsis y entonces ya hubiera sido muy complejo el salvarle la vida a mi mamá, pero sí estuvo fuerte. Entonces, bueno, dice, I trust in God to know the perfect solution to this situation. Yo confío en Dios, eh, quien sabe la perfecta solución a esta situación, quien conoce la perfecta solución para esta situación, ¿ok? Y bueno, es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, en este caso, la emperatriz de las Américas, como también se le conoce, que yo la verdad no sabía que... Este, en Costa Rica por ejemplo nos envidian un poquito eso de que pues la Virgen se apareció aquí en México ¿no? y pues que tenemos un lugar a donde ir a la Basílica de Guadalupe y este y pues sí, ahí también son una de las cosas que, que notas ¿no? quizás es, es que digo con toda la problemática que tenemos aquí en México y la inseguridad y la verdad para mí un presidente que hace mucho más daño que que algo positivo pero bueno cada quien no quiero meterme en política <risa> pero con todo y estas cosas negativas al fin y al cabo me siento muy afortunado de ser mexicano de haber nacido aquí de la comida de la gastronomía saben que me encanta ¿no? pues de tener a la virgen este pues como huésped en, en nuestra en nuestro México entonces bueno milagro no y que consideramos un milagro algo que realmente es algo que pensamos que era imposible que llegara a pasar ¿no? algo que nos sorprende agradablemente entonces bueno milagro para fines de mes ¿okay? por decir algo puede ser que el tratamiento que está pasando ahorita mi papá funcione de maravilla y se restablezca mucho más de lo que habíamos pensado. Eso sería un milagro. Muy bien, entonces comencemos. para El día el lunes y martes la carta dice Sabiduría. Es el Arcángel Jofiel y dice las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo en reconocerla nuevamente. Y es bueno, pues prácticamente de lo que estaba hablando, ¿no? De que vas notando conforme a resolver situaciones de que pues las respuestas están en ti. Y de confiar en, en ti misma, en ti mismo, ¿no? Para el miércoles y el jueves la carta dice, Ave Fénix, ese Arcángel Israel, y dice, como el ave fénix renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame a Israel a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. Que bueno, yo creo que los que vivimos conscientemente nos reinventamos diariamente. Este sin dejar de dar gracias por las experiencias vividas. Este. Entonces, bueno, es reconocer, en este caso para mí, yo creo, más bien como hacer un balance y reconocer el crecimiento que has tenido, ¿no? Pero bueno, prosigamos. Viernes, sábado y domingo, dice protección y custodia, que es Miguel. Y pues recordatorio de que pues no estamos solos, lo que decía de que los ángeles nos acompañan. Arcángel Miguel, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y a tus bienes. Amén. Y esto lo agradezco, ahora sí que, con todo respeto, respeto Miguelito. Porque de repente se te olvida, ¿no? Y te, te sientes como solo, como, ah, como, voy a ser, como... Y realmente he sentido la compañía de los ángeles, este, y... Es importante el, ahora desde un punto de vista personal, ¿no? Hay una situación que te, que te procura, que te hace una tristeza. Y está bien, está bien estar, estar triste, está bien reconocer que estás triste, ¿no? Tiene toda la validez esa tristeza. Y trabajar la tristeza, ¿no? Porque estoy triste, pues por esto y esto y, ¿no? ah ok, va y ya una vez trabajada, pues ya soltarla <risa> de, no, no quedarte ahí estancado ya estoy en la depresión absoluta y nunca más voy a salir de aquí no trabajarlo conscientemente y sin masoquismo ni nada si no tiene una razón de ser y es muy válido y una vez ya trabajado y procesado bueno ¿no? a, a lo que le sigue y uh, eso es a lo que iba hace rato, ¿no? Contamos con todas las virtudes, con todas las herramientas y con todo el apoyo de la Corte Celestial, ¿no? Igual con toda la protección. Yo he notado que dentro de este proceso también a todos los seres humanos nos encanta sentirnos protegidos y a otros también nos encanta proteger a los demás, ¿no? Este, entonces, esa protección es importante, el sentirla, sentirla desde arriba, ¿no? que la corte celestial me está protegiendo, me está protegiendo de tener una experiencia negativa, me está protegiendo, eh, qué sé yo, eh, en el sentido de que me facilita tal vez y si me abre caminos, ¿no? entonces, este, saber que no estoy solo y que estoy protegido, ¿no? más allá de todo lo humano o lo físico. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es muy importante. Y esto, pues, nos fortalece la fe, el estar viendo, ok, ahí están, signa sí, ahí, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice, miren qué tal, bendiciones. Terminó esta igual que la de la vez pasada, que fue la del milagro, con bendiciones también. Estas sí cambiaron, pero este quedó con bendiciones. Entonces, bueno, yo creo que termina este mes de julio, justamente, con todo este gran aprendizaje. Aparte, julio es el, día, el séptimo mes, el siete es el principio de la espiritualidad, ¿no? el comienzo de la espiritualidad. Y este, funciona a través de la voz interna, a través de la intuición entonces hazle eh, caso a tu voz interna escucha a los ángeles recuerda, los ángeles solo pueden interactuar con nosotros si nosotros entramos en esa comunión y les pedimos que entren a nuestra vida que queremos tener ese contacto angelical que permitimos ese contacto angelical que deseamos ese contacto angelical entonces pueden entrar en acción, ¿no? tiene que ser un proceso consciente. ¿no? Y bueno, por último, como saben, está finalizando el mes, pues agradezco, y bueno, creo que lo he hecho ya varias veces en el video, agradezco las experiencias de julio, y pues le voy a dar la bienvenida de una vez a agosto, este, con la esperanza de que sea un mes un poquito más suave menos denso, ¿no? Porque este sí, julio fue, fue como tres meses en uno, la verdad. Bueno, pues les deseo a cada uno de ustedes una muy bonita semana, un buen, bonito fin de mes, les mando muchas bendiciones donde quiera que se encuentren, agradezco los comentarios, agradezco que también compartan este video y todos los demás, saben que los hago con mucho amor. Recuerdan, las respuestas están en nosotros y siempre trabajamos de adentro hacia afuera. Hay personas que a veces se les olvida, que están en un proceso de ser sanadores, por decir algo, y muchas veces gana el ego y como que están como muy... Yo ya tengo la respuesta y yo te ayudo y... y hay un entusiasmo ahí muy bonito pero que está mal aplicado este, entonces es muy importante el sanar uno mismo el estar bien con uno mismo porque a través de esa conexión individual con Dios recibes mucha más información de la gente que te rodea aunque no hable contigo este es lo que pues yo decía de que me volví clar y audiente, sin esperar serlo yo esperaba ser clarividente más que clar y, y entonces bueno pues los ángeles de repente me dicen y me van diciendo no aquí no no, no hagas este comentario si sí hazlo o necesita tal cosa o quédate callado es la mayoría de las veces el aportas más a veces escuchando a la gente que hablando, y a mucha gente que está en el proceso de convertirse en sanadores se les olvida eso y interactúan este, de una manera que a veces es inapropiada, pero es parte de también el aprendizaje ¿no? de esta persona. Entonces, bueno, al fin y al cabo, todos venimos a aprender y no hay nadie mejor o peor. Este es parte del proceso, simplemente. Entonces, bueno, no se te olvide ser amable y no se te olvide que cada día es una oportunidad nueva. Nada es para siempre, nada es permanente y este y vive el presente. ¿va? Te mando muchos abrazos, muchas bendiciones, donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.